Hermanos y hermanas en Cristo Buenos días Sean todos bienvenidos a esta celebración La cual vamos a ofrecer Por los difuntos Serafina Contreras Susana de Marco Miriam Ramírez Paula Bello Flor de Marco María Mirella Carro. Daria Gómez, Isabel Sánchez, Ramona Faña, Jacinta Gómez, Alianta, Eulogia de la Cruz, Casiana Brito, María Estela Breu, Teófila Tejeda, Francisca Vázquez, Ernestina de León, Mamá de Nana, Mamá Nana, María Luisa Báez. Cristina Núñez, Doris Altagracia Ureña, Bélgica Martínez, María Luisa Báez, Epifania Jaques, por todas las madres Jaques. En acción de gracias por todas las madres. Por la pronta recuperación, de Gerardo Ramírez. También oramos por el Padre Luis Ignacio Orozco Coma. Nos congrega el Señor en este domingo para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Este misterio nos recuerda que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Nuestros obispos dominicanos han declarado este día nacional de las pequeñas comunidades especiales de nuestro país. También celebramos el día de las madres. Ellas son una bendición para cada uno de nosotros, pues fuimos tejidos en el vientre de ellas, como señala el lema de este mes. Nuestros ojos se vuelven agradecidos hacia otras dos madres especiales que Dios nos ha regalado a María, a quien Jesús nos entregó desde la cruz y a la iglesia en la que nacimos para él. Demos un fuerte aplauso a las madres que nos querían. Y puestos de pie recibimos con gozo a quien va a aprender esta celebración. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con, y con tu, tu espíritu. espíritu. Hermanos, hoy tenemos dos fiestas especiales. Por un lado, pues la fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad, con la cual damos inicio ya, digamos, oficialmente al tiempo ordinario en el calendario litúrgico. Y después, pues la fiesta de las Madres todas estas damas, mujeres que se entregan por sus hijos y construyen un mundo y una sociedad mejor. Por todo eso vamos pues a dar gracias y para prepararnos para esta celebración vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso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 que solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en y la gloria, gloria de Dios Padre. Ah, ah, ah. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio. Si queremos ser felices tú y tus hijos, es necesario cumplir los preceptos y mandamientos. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo, ¿Una cosa tan grande como esta, ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya, que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros? de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus ojos, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor, su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y no hay otro. Cumple tus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el, Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso, Dichoso el pueblo, pueblo escogido por Dios. por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Lichoso el pueblo escogido por Dios. La segunda lectura está tomada del Libro de los Romanos. Dejémonos llevar del Espíritu Santo para que podamos entrar en comunión con el Padre, que nos tejió desde el vientre de nuestra Madre, y con su Hijo Jesucristo, que nos ha hecho sus hijos y hermanos. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios no han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios el mismo Espíritu Santo a una con nuestro propio espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo Puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Como discípulos de Jesús, estamos llamados a dar a conocer y comunicar a Dios mismo, que es uno y trino, y a vivir en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viven en una unidad perfecta. Nos ponemos de pie y después del canto nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio. Junto a ti, Jesús, rezaré. Con ustedes. Y, y con, con tu, tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubearon. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado esta primera lectura en que Moisés... Reunido con el pueblo les recuerda a través de preguntas todo lo que aman, lo que ha significado para el pueblo de Israel la presencia de Dios en la historia del pueblo, en la vida de estos, de este pueblo. Con la intención fundamental de hacerles reconocer que no ha habido un Dios más cercano ni más preocupado por ellos, no solo de liberarlos de Egipto, sino de acompañarlos Sino también de hacer prodigios a favor de este pueblo Es en el fondo lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel es Recuerden que no ha habido otro Dios más cercano Que no ha habido otro Dios más preocupado que no ha habido otro Dios que más se interese por ustedes esto en un contexto de politeísmo un contexto do, cultural donde hay muchos dioses pues es importante, es fundamental para como en la época del pueblo de Israel verdad pero también para nosotros cristianos de hoy en día eh, reconocer que también Dios Ha hecho maravillas en nuestras vidas Reconocer que Dios Es importante para nosotros También nos ayuda en nuestro caminar Nos ayuda Pues como dice la palabra Dice graba hoy en tu corazón Que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra Y que no hay otro Decir Reconocer que Dios está presente en nuestras vidas Es también reconocer que somos capaces de vivir en paz Que somos capaces de buscar su misericordia Como dice el Salmo de hoy Que somos capaces de buscar en Él esperanza Él es nuestra esperanza, dice el salmista Pues dice, Él se muestra bondadoso con nosotros en Él debemos confiar. Es la invitación primera, ¿verdad? Confiar en Dios, creer en Dios, creer que ha hecho milagros con nuestro, en nuestra historia personal, en nuestra historia de fe. Y junto con este creer en Dios, está el reconocernos, pues, que somos hijos, como dice la segunda lectura, somos herederos, coherederos con Cristo porque hemos recibido el Espíritu Santo y porque somos hijos de este Dios y por tanto al ser herederos, coherederos con Cristo somos hermanos y eso es lo que el apóstol quiere decirnos en esta segunda lectura que somos hijos de Dios y por tanto como hijos de Dios como creyentes del mismo Padre de Dios Que nos regala su Espíritu Santo Entonces en nosotros Coexiste este misterio de la Santísima Trinidad Es decir, el Dios Padre que se manifiesta Que nos reconoce como hijos Y nos regala su Espíritu Santo Nos hace hermanos de Cristo Eso es muy importante en la vida de todo cristiano, porque entonces nos recuerda, ¿para qué creemos? ¿Por qué creemos? En primer lugar, si somos hermanos de Cristo y creemos en el mismo Dios de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo, la misión fundamental nuestra es anunciar a este Dios. Lo del Evangelio, vayan por el mundo. Y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. eso es nuestra primera misión, anunciar esta fe, anunciar esta creencia. Y al anunciar lo debemos hacer desde nuestros, nuestras formas, desde nuestro contexto. Y por tanto nuestra primera misión es hacer un mundo más humano, un mundo más habitable un mundo más justo donde entre todos podamos entonces anunciar a este señor anunciar a este dios que se manifiesta en nosotros este dios que nos regala su espíritu y que nos llama a la misericordia que nos llama también al amor y entonces si nosotros discípulos tenemos presente este llamado entonces, todas nuestras acciones tendrán relación con la misericordia, tendrán relación con el amor, tendrán relación con reconocer al otro como mi hermano. Entonces, podemos hacer del mundo un mundo más humano, un mundo más cercano, un mundo donde entre todos construyamos sociedad, porque todos somos parte de la sociedad, como todos somos parte de Cristo y de la Iglesia, y estamos en este mundo, como dice Jesús, para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo, para anunciar. Esto es lo que significa hoy celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Somos hijos de Dios, que nos regala su Espíritu, y por tanto hermanos de Cristo para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, para anunciar al que está solo, al que está abandonado, para humanizar nuestro mundo, nuestra sociedad. Si cada uno de nosotros como cristianos tenemos pendiente esta misión y la llevamos a la práctica, seguro que desde nuestro radio de acción, seguro que desde nuestra Forma, nuestros trabajos, nuestras familias, estaremos construyendo y haciendo una sociedad mejor, una iglesia mejor, una humanidad que se preocupa por todo y por todos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Cristo su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concedido por, el gracia por obra gracias al Espíritu Santo Nació de Santa María, virgen, Adesió bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado descendió al su infierno Y aquel tercer día resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado a la letra de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos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 con la intención de que Él escucha la oración del necesitado. A cada petición respondemos: Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo la mantenga en la unidad de la caridad y unidos a nuestros pastores, seamos signo e instrumento de la unión íntima con Dios y el género humano entre sí, oremos, escúchanos, Señor, por los gobernantes del mundo entero, para que cuiden y apoyen a las madres, para que defiendan la vida y emprendan acciones, para que puedan junto a sus esposos desarrollar la vida de sus hijos, oremos, escúchanos, escúchanos Señor, por las madres dominicanas, en cuyos vientres fuimos tejidos y que carecen de lo necesario materialmente para el buen desarrollo y educación de sus hijos, y por aquellas que sienten la tentación de abortar sus hijos, para que opten por la vida, oremos. Escúchanos, Señor. Por esta asamblea aquí reunida, para que viviendo la comunión con Dios uno y trino, y entre en nosotros, Cumpliendo con nuestro compromiso bautismal, promovamos el reino de la vida, oremos. Escúchanos, Señor. Por las pequeñas comunidades eclesiales de nuestra parroquia, para que brille en ellas el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Escúchanos Señor. Señor. Escucha, Señor, estas súplicas que te, te hemos elevado y haz la realidad en nuestras vidas según sea tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este ramo de flores que nos ponemos ante Nuestra Señora de la Alta Gracia lo hacemos también como ofrenda por todas las madres en acción de gracias por las que viven y también por las que ya no están entre nosotros y entregaron su vida por nosotros. Que el símbolo de las flores sea signo de nuestro amor y respeto hacia nuestras madres y que las bendiga a todas. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el, que el Señor, Señor reciba de tus manos, manos este, este sacrificio, sacrificio para la alabanza y gloria Dios. de su nombre, para nuestro bien y el, el de toda su, toda su santa iglesia. iglesia. Oremos. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos. Y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y, y con, con tu, tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, justo y necesario. necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno que con tu hijo único y el espíritu santo eres un solo dios un solo señor no en la singularidad de cada de una sola persona sino en la trinidad de una sola sustancia y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste eso mismo lo afirmamos de tu hijo y también del espíritu santo sin diferencia ni distinción de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz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 Por esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en, y mío, mío, creo en, en ti mío, y te adoro. Bendito, bendito y alabado sea por, por siempre, el Señor. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen.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 a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos y hermanas difuntos, de manera especial a todas las madres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 Amen. La paz del Señor esté siempre con nosotros y con, con tu espíritu. espíritu. Como hermanos nos damos un gesto de paz. La paz. paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del. We're <laughs> gonna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 Más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaba María. ¿Qué más pura que tu solo? Tienes? I'm en el vientre de mi madre. Valor del mes, Vida. lema del mes. Me has venido en el vientre de mi madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella le ayudó, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho mejor. Estamos felices porque estamos celebrando con el Señor. Antes de entrar a los avisos, yo quiero dar la bienvenida. ¿Quiénes están por primera vez aquí en la parroquia? Levanten la mano. ¿Quiénes están por primera vez? Póngase de pie. Si alguien está por primera vez. Pero sí tenemos que dar la bienvenida a alguien, que es al Padre Mauricio, que es quien ha oficiado la misa aquí. Mauricio. Bienvenido. policía y la puerta de aquí de la iglesia siempre van a estar abiertas para usted ok entrando a los avisos antes de los avisos también queremos hoy es un día especial para nosotros los dominicanos hoy es el día el día ok entonces vamos a el carro tiene listo alguna canción para las madres Ok, le van a cantar una canción y junto con ello vamos a darle un aplauso a las madres dominicanas y de todo el mundo también, por todo su esfuerzo y su dedicación. Niños moradores, campo <música> y la ciudad, entonemos un himno intenso amor filial. Tenemos a las madres su tu nombre atributo de sin paz Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve en nuestro corazón. Fiesta meritoria que oramos con ella a todas las madres de la creación, quien como una madre. No disipa el miedo, no calma el dolor, con solo brindarnos su regalo santo, con solo cantarnos palabra de amor. Que aprende el niño la sonrisa tierna, el joven de la noble Florece la resignación y los moradores en campo y la ciudad entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de la madre su ternura y afán y su nombre a tributo, la sin paz. Un aplauso fuerte a todas las madres. A ¡Felicidades, que mamá! Bendiga a todas. Ok, ahora sí continuamos con los avisos, con la misma alegría. Ok, antes que nada quiero decirle que la misa aquí es todos los domingos a las 11 de la mañana. Los días de lunes a sábado es a las 7 de la mañana. Las misas en la capilla ahora mismo están... Eh, suspendida debido a que está siendo ahí eh, habilitado un centro de acopio para la vacunación también nosotros tenemos que colaborar con la sociedad como iglesia entonces está haciendo un centro de vacunación y mientras esté esa, esa actividad en la iglesia en la parroquia, en la capilla no va a haber misa en la capilla todas las misas se van a hacer aquí el día de Corpus Christi el día de Corpus Cristo 19. El próximo domingo. El próximo jueves. Jueves Corpus. El próximo. Esta misa es a las 10 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana. Llegó la luz otra vez. A las 10. A las 10 de la mañana. El próximo jueves va a ser la misa en, aquí en la parroquia. A las 10 de la mañana, aquí en la parroquia, vamos a tener la misa de Corpus Christi. Todos vamos a estar aquí de nuevo eh, apoyando esta actividad. También les recordamos que el día 12, es la misa de Nuestra Señora de Guadalupe, la misa de la comunidad mexicana, a las 6 de la tarde. El día 12, todos los días 12 de cada mes, Ustedes saben que la Misa de la Comunidad Mexicana de la Señora de Guadalupe a las 6 de la tarde. También le vamos a recordar la Pastoral Social, que no se olviden de ella, para que todos los domingos aquí pueden traer los alimentos y esos alimentos van a ser entregados a la Pastoral Social para que se lo dé a la persona necesitada del sector. Por último, le quiero decir que a las madres en la puerta principal le tienen una sorpresa. la salida pueden hacerla por la puerta principal después que el padre se retire después okay. después que el padre se retire entonces tenemos una actividad especial ahí en la, una, un regalito para las madres ahí en la puerta principal también el día 19 el día 19 tenemos la misa de san josé ya ustedes lo saben el 19 a las 6 de la tarde igual como en todas las misas y en especial para san josé de mi parte, muchísimo. Ah, el canal de YouTube, por supuesto. <risa> Estamos siendo tra transmitidos por el canal de YouTube, Evangelio de Cristo Vivo. Aquellos que no, tienen, no están inscritos todavía, pueden inscribirse y activar la campana para que todos los domingos y todas las actividades especiales de nosotros aquí en la iglesia puedan ser vistas desde su casa en caso de que no puedan asistir. También lo pueden comunicar a personas que no pueden venir aquí a la iglesia para que ellos se mantengan en comunicación con nosotros, para que puedan ver nuestras actividades y puedan mantenerse en contacto con nuestro Señor. De mi parte, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con, y con tu, tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de nosotros Amén. Amén Hermanos y hermanas Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en la paz del Señor Demos gracias, gracias a, Dios. a Dios Ven con nosotros Ven. el camino.